Hola cáncer, ¿cómo estás el día de hoy? Me encanta tenerte aquí en este espacio de bio neuro sabiduría y me encanta darte este regalo, este bonus que nos han solicitado a través de una canalización para entregarte una herramienta más para que la complementes con tu guía del mes de diciembre, ¿ok? Esta, este bonus, este regalo que te están entregando consta de dos mensajes, la primera parte es un mensaje canalizado por los arcángeles y la segunda parte, la segunda carta que te voy a mostrar es un mensaje canalizado por ese poder superior en el que creas estos mensajes son pasos, son frases que te van a llevar a complementar, como te lo decía hace un momento la guía que recibiste hace eh, días, la guía de diciembre, vale, entonces vámonos, vámonos con lo que sigue Cáncer Aquí está nuestro mazo Lo estoy moviendo Y quiere decirte que seguimos en entrenamiento Así que por ahora te voy a estar presentando una carta a la vez Sin embargo el sentido de esta entrega de tu guía es, es el mismo Es entregarte con amor, con respeto, con cariño Todos los mensajes que tienen para ti muy bien, vámonos, esta carta que tienes hoy Tienes la luz de la luna de cabeza Ok, y con esto nos dicen los ángeles Este ángel viene para recordarte que en alguna parte Del rápido concurrir, del rápido ocurrir de tu vida cotidiana, cáncer Y en el emprender incansablemente los caminos de la vida Tal vez has dejado de escuchar la voz de tu alma, la voz de tu corazón. Tal vez inmerso inmersa en las rondas diarias, facturas, tareas de trabajo llamadas telefónicas, eh, no hayas tenido tiempo para pensar, para detenerte y observar qué es lo realmente importante, qué es aquello que realmente tiene sentido para ti qué cosas están realmente en sintonía con tu yo interior, cuáles son las cosas que hacen latir esa alegría esa pasión en tu corazón eh, en la cultura occidental cáncer es aceptable ser como guiado por la razón y el pensar con lógica, calculadoramente exactamente eh, cumplir ciertas reglas, ciertas normas, paradigmas de lo que la sociedad considera que es lo correcto, sin embargo el corazón y el alma del hombre tiene su propia dirección, su propia lógica y descuidar este aspecto nunca te va a llevar a la satisfacción a largo plazo, así que es importante que aprendas a prestarle atención, si estás en armonía interior la vas a irradiar totalmente a los demás y estarás en armonía con el mundo y con quienes te rodean. Y cuando tantos caminos se te muestran Y de pronto no sepas cuál escoger No te aventures de inmediato, ¿ok? Hay que tener un poco de cautela Si, si no sabes cuál elegir, siéntate y espera Literalmente es siéntate, pausa, detente y espera La respuesta va a llegar Inhala profundamente y con confianza Como... Como esta primer bocanada de aire que dimos que, que cuando nacimos, ¿no? Como, aquí estoy, estoy vivo, estoy viva, ¿ok? Sin distraerte por nada, espera, paciencia, espera, tranquilo, sigue esperando. Mantente en el silencio calmo y escucha a tu corazón. Cuando te hable, levántate y ve al lugar que te indique, ese es su llamado. Ok, cáncer, qué bonito, qué bonito, y ahora eh, esto te lo refuerza este poder superior con su mensaje canalizado, tienes la metamorfosis en este momento de cabeza y te dice, esto es amor infinito, hoy tus ángeles, hoy yo, poder superior, quiero que sepas que el amor no se agotará. En los momentos en que sientas que has dado y dado y dado hasta que no hay más de ti mismo o de ti mismo para dar, recuerda que el amor no se agotará. Dios tiene una cantidad infinita de amor para ti y para que la transmitas a los demás. Incluso en el momento en el que el pozo pareciera seco, Dios puede enviar un diluvio. Deja que este diluvio de amor te bañe y luego empape a todos, a todos a tu alrededor. Cáncer, qué hermoso bonus te acaban de enviar. Gracias por estar aquí. Recuerda suscribirte al canal, darle like, activar la campanita. Eh, vive la vida. Derrama amor infinito, acepta amor infinito. Y sobre todo... Sigue el, la guía de tu corazón, la guía de tu alma. Si tú deseas conocer cuál es esta guía, cuáles son estos mensajes que tiene para ti tu alma para que lo actives, lo acciones y te veas envuelto en una realidad de abundancia, de prosperidad, cáncer, tenemos una serie de opciones para ti para que elijas la que mejor se acomode a tus deseos del alma y lo único que tienes que hacer es mandarnos un correo en la dirección que te voy a poner aquí abajo y en respuesta te enviaremos toda esta información. Gracias por estar aquí, felices fiestas decembrinas y nos vemos en el siguiente video.